Ve, sé feliz. Si me extrañas y yo te extraño, quizás volveremos a estar juntos. Si por el contrario, esto se trata del final. Gracias por tus sonrisas, tus caricias, tus abrazos y besos. Para mí esto no fue en vano. Te agradezco a ti y a la vida por habernos permitido escribir esta historia con comas interrogantes, exclamaciones e incluso puntos, algunos suspensivos, y este punto final. Y aunque lo nuestro no acabó de la manera menos dolorosa, no te recitaré que otro como yo no hallarás. A decir verdad no quiero desearte el mal. Por otro lado deseo que encuentres a alguien que te merezca, uno que jamás te lastime. Deseo que un buen amor llegue a tu alma, ya sea como fiel compañero en tus metas, tus sueños y tus anhelos. Un día hallarás un amor mágico que sea tu confidente, tu cómplice y tu amor eterno, que sea un hombro donde llorar y donde te podrás apoyar cuando sientas que tu mundo se caiga. A Dios le pido que te vaya bonito. Sé que será triste tener que perder así la cabeza por ti. Fuiste única mi vida, una verdad irrefutable de que el amor puede ser real materializado con la sonrisa de una persona que me demostró que los ricos perfumes no son cosas de las novelas sino que reales como que te deseé y te sentí te sentí y ahora solo tengo lágrimas encadenados a la locura que me dejó verte ir sabiendo que era lo mejor para ambos esperando que tal vez solo tal vez fue lo que el destino quiso para ambos no lo sé, no puedo decir que fue malo porque al final tenerte fue una de las experiencias más bellas. Y aunque te vas, entiendo perfectamente que nuestros caminos se deben separar. No espero hallarte en otros labios, ni mucho menos en un millón de estrellas ni constelaciones. Fuiste para mí todo mi universo y en el vacío de tu ausencia solo me quedó tu recuerdo. Al final, único entre miles. Porque para serte honesto, dejaste buenas caricias que marcaron mi alma. Sostuve entre mis manos la mejor intención de que te quedaras, pero al final el daño mutuo que nos hicimos fue de tal grado que nos rascó en harapos. Se fue todo aquello que alguna vez nos hizo tan inseparables. Se fue las ganas de enviarte un mensaje y tú perdiste tu ilusión por respondérmelos. Se nos cargó la cama de frialdad al punto de que en ella jugaron pingüinos a placer. Apiadado de mis lágrimas, solo recuerdo las fotos de Instagram que subí y que ahora debo borrar como parte de un rito del adiós, como un duelo, como un sepelio cuando alguien de este mundo se va. Era tan sereno cuando yo aquí te tenía, pero tormentoso a la vez. Bonito y atroz a la vez, porque nos metimos en la oscura monotonía de la rutina. Ya ni siquiera te importaba saber cómo estoy o saber lo que hay. Y yo no te digo que fue lo mismo, porque yo igual era contigo. Y cada noche pensaré que habrá una estrella haciéndote si compañía, uno que te recuerde que lo nuestro pudo haber sido una fantasía, y, y sé que ese mismo será uno que te bese y, y que llene lo que lo nuestro dejó vacío. Porque si tú vuelves... Caminaremos en la tristeza de la añoranza de tiempos serenos, cuando nuestro amor era fresco, cuando nuestro amor era un caprichoso joven que corría libre por los campos rosas que abrazaba el aire al fuego. Yo no puedo estar contigo a hacer luto por nuestro amor, tú menos conmigo. Solo te recordaré en tardes negras sin tiempo ni espacio, tentado a estarte llamando distraído por los recuerdos de nosotros, contacto cero, Dicen que me servirá, porque si no te mata, fuerza te da. Tardes negras sin tiempo para otros amores, ni nuevas experiencias, ni espacio para que alguien llene tu vacío. Tardará bastantes días hasta que tu recuerdo se ha ido de aquí y deje de doler. Sé que como yo tratarás de ahogar tus penas en otra piel y pretenderás que lo nuestro nunca pasó. Negarás lo que aquí tuvimos y pensarás todas las noches en mí cuando le digas a otro que ya me olvidaste. Deberá ser así. El dolor después de adiós cuesta miles de mentiras que nos diremos, sin poder convencernos de que son verdad. Pero te digo algo más. No resiento el dolor, porque fue más grande lo que entre nosotros pasó que lo que tengo que pasar sin ti. Agradezco la vida que te haya puesto en mi camino. Pienso los días que fue bello tenerte en mi lado. Eso lo agradezco porque aquí conmigo estuviste. No me arrepiento de nada porque traté de conservarte tanto como pude. Dinamité mis espacios para hacerte uno. Decoré mis paredes para hacer de él un lugar para ti. Te di tiempo, te llegué puntual, te traía rosas blancas, nunca olvidé los aniversarios. Y siempre fui cariñoso con tu gato. Fui perfecto hasta el final, como tú también lo fuiste para mí. Nunca me negaste una caricia aun cuando estabas cansada. Nunca me dejaste en la última de tus prioridades. Aun cuando te sentiste tentada a hacerlo, siempre prevaleció nuestro amor por encima de lo que dijeran los demás. ¿Qué falló? Nada, nada falló. Solo era el destino que nos apuntaba. A que debíamos conocernos, pero no quedarnos juntos. Fuiste perfecta hasta el final, como yo igual traté de serlo. Así que no puedo desearte el mal. No puedo predecirte o augurarte tiempos difíciles. Solo te dejo ir sabiendo que tienes razón al no quererte quedar. Hoy mis emociones se inclinan a tu vida. En la mañana buscaré una nueva salida. Solo sé decirte algo con agria sinceridad. Anda, ve y sé feliz.